10 segundos para vacaciones, 9 segundos, 8 segundos. ¡Muy bien! Esos antiguos aborígenes de Australia cargaban con sus cosas para dar un paseo. Caminaron a través de los bosques esperando encontrarse. Oh. ¡Libertad! Sus trabajos nos encontrarán en mi escritorio el lunes que regresen. ¡Vacaciones! No puedo creer que nos hiciera esto. Arruinará totalmente nuestros planes para nuestro paseo. Oigan, deberíamos hacer de nuestras vacaciones nuestra prueba personal, una prueba total de resistencia, solamente nosotros contra los elefantes. ¿Te refieres a los elementos? No, elefantes. ¡Grandes! ¿No están escuchando? ¡La santidad de las vacaciones de primavera ha sido cruelmente violada! Peperán, es que ya sabíamos del trabajo desde hace una semana. Mm, el mío es de una artesanía antigua. Y yo ya investigué los efectos del turismo en los indios norteamericanos de Santa Fe. ¿Ya lo hicieron? ¿Y por qué no me llamaron para que hiciéramos nuestros trabajos juntos? ¿Te llamamos? Vamos. Sí, 12 veces. Sí, los veré en la biblioteca a las 6. Claro, claro, ya dije que iré. Ay, estoy muy baja en salud. Necesito un botiquín de... ¡Oh! Bueno, un juego más. Uh, uh, sí, uh, creo que tendré que revisar la vieja enciclopedia y hacer el trabajo esta noche. ¡Eso es muy bueno, Pepe, eh, ¿Es en serio? ¿Por qué no usas la computadora? Internet es un almacén virtual de información. Creí que solo era para enviar bromas y correo basura a tus amigos. Además, nuestra computadora es muy lenta. Parece que necesitas acelerar tu modem y conectarte a otro servidor. ¿Y para qué? Los llamaré cuando el trabajo esté listo y la comunicación con la naturaleza comience. ¿Trasero delgado en 20 días? ¡Mamá! ¿Qué pasó con la enciclopedia? Necesitaba el librero para mis libros de autosuperación. Además, Pepi, esos antiguos libros no estaban actualizados. Pero tengo que hacer un trabajo esta noche. ¿Por qué no usas el internet? Es... ¡Lento! Ah, oh, ya no. Recibí un acelerador de modem gratis por probar el auto eléctrico. Ahora es rápida. Mucho más rápida que el auto... Y más grande. ¿En serio? Y claro, también compré un bloqueador de páginas web, así que tú y Moose pueden usarla hasta que se cansen. Y yo no tengo que preocuparme. Hmm. Bueno, creo que lo intentaré. Desfilando, Moose, haré una investigación. Solo reviso mis acciones. Es toda tuya. Bienvenida. <ríe> Trajes tribales. Diviértete con Fossi. Hmm. ¡Esto es grandioso! ¡Locura musical! ¡Descarga no es mi problema! ¡Lo último de moco flamenco! ¡Vaya! ¡Ni siquiera Milo ha escuchado esta! Tiempo de descarga 10 minutos. Veamos ahora la cámara escondida. ¿Crees que Pepper ya haya terminado su trabajo? No sé. He intentado llamarla, pero su teléfono lleva horas ocupado. Espero que signifique que está investigando en línea. ¿No tienes la extraña sensación? ¿De qué unos ojos nos vigilan? ¡Es genial! ¡Pepi! ¡Es hora de cenar! ¡No tengo hambre! ¡Pepi! Como no cenaste, pensé en subirte tu cena. Son alambres especiales al estilo Lidia. ¡Deslícelos bajo la puerta! <risa> ¿Aún estás navegando en la red, Pepi? ¡Qué sorprendente! Mis mensajes y mi propia página web están llegando a millones de personas en todo el mundo. Pepi, se supone que no debes hablar con extraños, ya sea en vivo o por Internet. Ellos no son extraños, son mis mejores amigos. Hija, Nick y Milo quieren verte. ¿Quién es? Recibiendo oh. mensaje de Mayax. No estoy de acuerdo, Mayax. Yo creo que el desfile Agua burbuja de Fozzy fue 20 veces más divertido que Fozzy quiere una galleta. Pero tal vez se perdió mucho en la traducción al esquimal. <coughs> Pepperan, algún día terminarás tu trabajo, no has salido de tu casa en dos días y se acaban las vacaciones. ¿Qué pasó con la naturaleza? Me encantaría chatear al respecto. Oye, Pepi, está el programa de las locas gemelas. No puedo hablar ahora, estoy ocupada comunicándome. Pero te estás perdiendo el capítulo donde quedan atrapadas en un ascensor con una mujer embarazada con resultados en verdad fatales. ¡Muz, ya bajé el libreto y envié mi revisión! ¡Eso fue grandioso! ¿Ahora podrían todos dejarme sola? Estoy montada en la hora de la supercarretera de la información. No, y ya no pienso llevarle más comida. Oficialmente, esto se está saliendo de control. ¡Ay! ¡Qué palidez! ¡Oh, no! ¡El sol no! Pepi, esto es por tu bien. ¿Qué hacen? En lugar de usar Internet, dejaste que Internet te usara. Tienes un problema, Peperán. Hay problema! ¡Yo no tengo ningún problema! ¡Puedo dejarlo cuando quiera! A partir de hoy, esta computadora estará abajo, donde pueda mantenerte vigilada. Además, no he podido usar el teléfono en días y muero por oír cómo le fue a tu abuela con la extracción de muela. Ya es hora de readaptarte a la sociedad normal, peperán. ¡Iremos al centro comercial! ¿Sin una laptop? ¿Están locos? Ya estoy preparado para el paseo. Oigan, ¿quién está a cargo del agua embotellada? Los aborígenes no tenían el lujo de llevar agua embotellada en sus paseos, y nosotros tampoco. Han pasado ocho minutos desde mi última comunicación. Mis amigos se preguntarán dónde estoy. Pensarán que me secuestraron. Larga caminata en un planeta pequeño. Ay. Callejón silicón. ¡Estás fuera de control! Tranquila, solo voy a entrar a ver algunas cositas. ¡Ah! Ajo, vegetales y chai en polvo. Solo agregue agua. ¡Ay! ¡Tienda extrema! Cabe en tu bolsillo y se infila para que duerman seis personas. Nota, no activar en el bolsillo. ¡Ah! ¿Dónde está Peperán? Ay, no. Lo que no entiendo es cómo los vampiros aprendieron kung fu. Viaje cósmico contra corsarios galácticos son tonterías. Allí a mi tribu. ¿Ah? Oh, llevaré esto y esto. Uy, uh, el joystick navegador. Ven conmigo. Pepperan, esto es demasiado. Mañana es el último día de las vacaciones y aquí estás tú lista para comprar todo un cargamento de no sé qué es. Inútiles. Inútiles. ¡Mira! ¡Tiene una ventosa de succión! ¡Puedes fijarlo en cualquier superficie! ¡Es bastante evidente que no estás interesada en ir con nosotros al paseo! ¡Prefieres pasar todas tus vacaciones de primavera chateando con tus amigos de internet! ¡Pues mis amigos de internet no son tan molestos! ¡Si quieres que todas tus amistades sean transmitidas por medios electrónicos, que así sea! ¡Pero no cuentes conmigo, ¿entiendes? ¡Ni conmigo! ¡Me están rechazando! ¡Bien! ¿Quién los necesita? ¡Tú! ¡Son tus amigos! Vamos, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Ay! ¡Me siento tan viva! Solos en la naturaleza y lejos de la tecnología se puede hallar uno mismo. Y ustedes pensaron que no iba a venir. Lo siento, Peperán. No dudaré de ti otra vez. ¡Miren! ¡Un conejo! ¡Es tan lindo! ¿Acaso no es maravillosa la naturaleza? Animales. Pterodáctilo. ¡Ay! Todo esto es tu culpa. No tengo ni la menor idea de lo que pasa. ¿Oh? ¿Qué haces? Animales. Mono. Jabalí. ¿Por qué tenía que ser el jabalí? ¡No me veo bonito! ¿Ya estás lista para admitir que tienes un problema? Deja el joystick. ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¿Apagar? ¡Sí! ¡Adiós! Bueno, será mejor que regrese todo esto y recupere mis Megapatines. Esta barra tiene todas las necesidades nutricionales para todo un año y solo 350 calorías. ¡Oigan! ¡Esperen! Estoy aquí para nuestro paseo. ¡Vaya! ¡Mira lo que el ratón dejó! De acuerdo, lo admito. Me sobrepasé un poco con Internet. Pero no importa lo genial que sea la tecnología, jamás sustituirá la verdadera interacción humana. ¿Me perdonan? ¡Ay! ¡Claro que sí! Oye, ¿terminaste tu trabajo? Después de todo hay que entregarlo mañana. ¿Terminé? Se llama Mayax, el recorrido de una niña esquimal de ser estudiante a crítica de la cultura popular. Al menos saqué una buena información de Internet, ¿no lo creen? Miren, un conejo. <ríe>